Buenos días a todos mi nombre es Claudia Núñez y en esta charla voy a hablarles sobre el procesamiento reducción y selección de las variables ambientales esto dentro del bloque de datos ambientales que comenzamos en la semana 3 del curso este tema se los voy a presentar en dos partes en la primera les voy a hablar de procesamiento de las variables ambientales haciendo énfasis en la escala de esos datos y en la segunda Voy a hablarles sobre la reducción y la selección de esas variables, teniendo en cuenta qué variables evitar y los criterios a eh, considerar para seleccionar las variables eh, para el proceso de modelado. El primer elemento a tener en cuenta cuando comenzamos el procesamiento de nuestros datos ambientales es que actualmente existen muchas bases de datos y fuentes de datos disponibles a las que tenemos acceso y donde podemos encontrar información muy útil a la hora de realizar nuestros modelos pero debemos considerar que en muchos de estos casos eh, esa información se puede encontrar en diferentes escalas espacial y temporal por ejemplo en el caso de Woburn en donde podemos encontrar variables del presente o variables en el futuro o, y estas variables pueden estar en diferentes resoluciones pero para poder utilizar estas variables lo tenemos lo primero que tenemos que asegurar es que todos nuestros datos estén en la misma escala en modelado de nicho cuando usamos la palabra escala, estamos haciendo referencia a la extensión y a la resolución de esas variables, ya sea desde el punto de vista espacial o temporal. Y como todas nuestras muestras deben estar eh, en la misma escala, todas nuestras variables, perdón, lo primero que tenemos que comprobar y corregir es que todas nuestras variables estén en la misma extensión y en la misma resolución. Yo les recomiendo que siempre comiencen analizando la extensión y después, eh, corrijan la resolución en el caso de que sea necesario. Porque en este orden van a ganar mucho tiempo, ya que más adelante vamos a ver que eh, la transformación de la resolución necesita más o, más capacidad computacional. ya Entonces, mientras más chiquita sea nuestra área, mucho eh, mejor va a ser nuestro, nuestro desempeño, ¿no? Vamos a, a terminar mucho más rápido. Entonces, cuando cuando hablamos de extensión temporal estamos haciendo referencia al rango temporal en el que se desarrolla nuestro estudio y Ángela Cuervo en su charla explicó y puso algunos ejemplos de los estudios en los cuales es importante considerar la escala temporal eh, de nuestro trabajo en el caso de la extensión espacial hace referencia al espacio geográfico de nuestra área de estudio o nuestra área de calibración que recuerden que esa área era el lugar en la que la especie tiene o ha tenido acceso en un periodo de tiempo considerable. Esta área va a estar delimitada por coordenadas geográficas específicas. Por ejemplo, eh, si mi área de interés es Cuba, voy a tener coordenadas norte, sur, este y oeste particulares para esa área. Y es muy importante que todas mis variables a utilizar tengan la misma extensión espacial que mi área de estudio, por lo que debemos eh, recortarlas todas antes de empezar a trabajar con estas que en el caso de mi ejemplo con toda cuba todas mis variables deben estar recortadas según la extensión de cuba uh -huh. una vez recortadas nuestras variables a nuestra área de interés eh, vamos a tener un área generalmente menor al área que ocupa la variable original a no ser que estemos trabajando a nivel global y entonces ahí pasamos a explorar la resolución de las variables el término resolución está relacionado con el número de píxeles y el tamaño de esos de los píxeles que están contenidos en la variable ambiental. O sea, existe una relación entre el número de los píxeles y el tamaño. Y si tenemos una eh, variable ambiental en un área determinada con menor número de píxeles de mayor tamaño, significa que vamos a tener una eh, variable de menor resolución a una variable que tenga mayor número de píxeles de menor tamaño, eh, por supuesto la resolución va a ser mayor. Y este es el y para esto les traigo el ejemplo de Cuba, donde eh, si consideramos la variable temperatura media anual, a dos resoluciones diferentes, a 20 kilómetros de tamaño de píxeles de píxel, y a un kilómetro, vemos que la de 20 kilómetros es eh, bastante difícil determinar la silueta de Cuba debido a que presenta una baja resolución, presenta píxeles de mayor tamaño y eh, un menor número de estos. Mientras que en la variable de un kilómetro, podemos de, eh, delimitar perfectamente los límites de cuba, debido a que está formada, como vemos acá en este zoom, por píxeles más pequeños y un mayor número de estos. O sea, en la misma extensión, eh, que en este caso es cuba, Está representada por diferentes eh, resoluciones y difer teniendo en cuenta el tamaño del píxel y el número de estos píxeles. Uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta es que todas nuestras variables deben estar en la misma resolución. Pero ahora con toda la disponibilidad de datos que tengo a diferentes resoluciones, ¿cómo decido a qué resolución trabajar? A un kilómetro o a 20 kilómetros o a 200 metros, si es que usamos eh, índices derivados de imágenes satelitales, a qué resolución trabajo, cuál es la mejor. Bueno, esas preguntas tienen, eh, necesitamos considerar varios factores para poder responderlas. Primero tenemos que tener en cuenta la pregunta que querramos responder, el tamaño de nuestra área de estudio y eh, la capacidad de procesamiento que tienen nuestras eh, computadoras muchas veces estamos trabajando a nivel global y eh, estamos haciéndonos preguntas de patrones generales de las especies, donde a lo mejor tener mucho detalle no nos ayuda eh, a resolver mejor nuestra pregunta o sea podemos responder nuestra pregunta eh, a un grano más grueso a píxeles más grandes y no necesitamos utilizar píxeles más pequeños porque al final lo que hacemos solamente es complejizar el proceso eh, informático computacional relacionado con nuestro modelo entonces eso es un elemento que debemos considerar no necesariamente siempre la menor resolución eh, de nuestras una menor resolución de nuestras variables va a ser eh, sinónimo de eficiencia en nuestro proceso. La eficiencia va a estar dada en que logremos establecer una buena relación entre el tamaño del píxel, entre la resolución que estamos usando, con el área de estudio para poder responder eh, adecuadamente nuestra pregunta. Pero siempre recuerden que todas nuestras variables tienen que estar a la misma resolución y muchas veces tenemos variables que queremos usar para nuestros modelos que están en diferente resolución. En este caso, debemos cambiar la resolución de algunas de estas variables para lograr que todas estén en la misma resolución. Yo les aconsejo que eviten mezclar eh, variables de diferentes resoluciones a la hora de modelar, pero en el caso de que sea necesario y que haya que cambiar eh, la resolución de algunas de ellas, tengan en cuenta que siempre que cambiamos la resolución eh, se, se cambia la información de esa variable original y además se pierde mucha información de la que está contenida en esta. Eh, también... Eh, Ustedes a la hora de hacer los cambios de resolución siempre, siempre deben hacerlo en, de variables de mayor resolución a variables y transformarlas a variables de, mayor, de menor resolución. Perdón. Siempre de una de mayor resolución a una de menor resolución, nunca en el sentido contrario. Porque si se hace en el sentido contrario se está generando información más detallada cuando esta de verdad no existe. Ajá, el sentido correcto es de mayor resolución a menor resolución, donde una información detallada se promedia en información más general. Esa es la forma eh, correcta que debemos seguir a la hora de cambiar la resolución. Bueno, ya tenemos nuestras variables ambientales en la misma extensión de nuestra área de estudio y todas en la misma resolución. Bueno, ahora vamos a comenzar a ir eliminando un poco de estas variables a empezar a reducir el número de variables que vamos a considerar en nuestro modelo y para esto primero les voy a mencionar algunos tipos de variables que debemos evitar en el proceso de modelado eh, algunas de estas variables en casos muy puntuales en investigaciones muy, muy puntuales eh, pueden ser incluidas pero en la mayoría y de manera general estas ocasionan problemas en el proceso de modelado o en los resultados que vamos a obtener de estos entonces yo les recomiendo evitarlas estas son variables indirectas, las variables categóricas, las variables interactivas y variables que combinan información de diferente tipo ahora vamos a ver más adelante con más eh, detalle cada una de estas el ejemplo típico de variable indirecta es la altitud y ya Ángela Cuervo les comentaba en su plática sobre los problemas relacionados con incluir a la altitud como una variable en estudios de cambio de clima. Pero la altitud también es problemática desde el punto de vista espacial, debido a que dos lugares que presenten diferente latitud, por ejemplo, un lugar acá en América del Sur, que esté a 2000 metros sobre el nivel del mar, va a tener una temperatura diferente a un lugar con 2.000 metros acá en Norteamérica. Va a ser totalmente diferente la temperatura. El punto de acá de Norteamérica, aunque igual está a 2.000 metros, va a ser más frío que este que encontramos en Suramérica, que va a ser más caliente. Entonces, eh, vemos como la relación entre la temperatura y la altitud también va a estar eh, sesgada desde el punto de vista espacial. Entonces, como ejemplo de variable eh, categórica, les traigo la, la vegetación, en este caso, algunas de las vegetaciones presentes en Cuba. Y si le hacemos un zoom a esta zona de la región más occidental, lo vemos acá, vemos que en esta zona es predominante dos tipos de vegetación, el bosque semidecido mesófilo, que está acá en verde. Y el bosque de manglar, que está acá en azul. Y vemos que eh, tengo un registro de presencia acá. Bueno, los princip el, el principal problema que está relacionado con las variables categóricas es exactamente ese. Que cuando tengo un punto que se encuentra eh, sobre el límite entre dos diferentes categorías ahí hay un problema, a qué categoría pertenece a una o a la otra y además sabemos que en la naturaleza eso no pasa así en la naturaleza no existe una línea que divide el bosque del manglar sino es que hay un, una etapa como de transición donde vemos un poco de todo y, más, eh, y después es que vamos viendo ya la, la vegetación más delimitada entonces eso es uno de los problemas y además que una vez que eh, tengamos un punto en un tipo de formación eh, vegetal determinada, podemos decir el bosque, nuestro, nuestro modelo va a aceptar todo este polígono como eh, adecuado para la especie y eso no, no tiene que ser necesariamente cierto. Entonces ese es otro de los problemas que podemos encontrar en el uso de variables categóricas en nuestros modelos. Las variables interactivas son aquellas variables que pueden verse afectadas por la presencia de nuestra especie de interés. Es decir, la especie puede modificar las condiciones que están siendo representadas en esa variable. Y ejemplo de estas son las variables eh, bióticas. Ya sobre estas variables interactivas hemos hablado en pláticas anteriores y además hemos eh, hablado de ellas en las sesiones de preguntas y respuestas pero eh, sí consideraba importante mencionarlas acá como variables a evitar en el proceso de modelado. Cuando hablo de variables que combinan información de diferente tipo estoy haciendo referencia a la variable temperatura media del trimestre más húmedo, temperatura media del trimestre más seco, precipitación del trimestre más cálido y precipitación del trimestre más frío. Eh, como vemos, estas variables mezclan información de temperatura y de precipitación. Y eh, según lo que plantea Escobar y colaboradores en el 2014, esta combinación eh, eh, provoca que en estas variables se vean anomalías espaciales, lo cual afecta a nuestro modelo. Yo los invito a que revisen para eh, que tengan más detalles sobre, este, eh, sobre, el, sobre estas cuatro variables y los problemas que, pre que presentan que revisen el trabajo de Stokovar y colaboradores en 2014, donde ellos tienen más detallado este tipo de problemas. Variables, eh, y ahora vamos a comenzar con qué variables podemos, qué grupos de variables podemos eh, seleccionar para hacer nuestros modelos. Y para eso vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. La pregunta a la que queramos dar respuesta, eso es un elemento muy importante a la hora de seleccionar nuestras variables. Las variables que queramos incluir van a depender mucho de lo que queramos respondernos con nuestro modelo. Otro de los criterios es la historia natural de las especies de interés. La historia natural de las especies de interés eh, en muchos grupos es bastante escasa eh, y tenemos que tratar de trabajar con lo que tenemos, pero hay en muchos grupos en los cuales esta historia natural es bien conocida. Y es eh, muy importante que cuando hagamos modelos de distribución de las especies y tengamos muchos grupos eh, de especies muy diversos y no seamos especialistas en todos, tratemos de vincularnos o de relacionar a nuestra investigación especialistas en el grupo porque su conocimiento de la historia natural es muy importante a la hora de tomar eh, muchas decisiones a lo largo de todo el proceso de modelado y de la interpretación de los resultados al final. Entonces, eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta acá para la selección de variables. Además, debemos tener en cuenta la correlación y la contribución de cada variable a ese modelo. Ya con Ángela vimos algunos eh, elementos relacionados con la correlación. Aquí vamos a profundizar un poquito más de eso eh, un poco más adelante. Y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la opinión del investigador. Muchas veces eh, el investigador debe tomar la decisión de incluir o eliminar una variable y ya vamos a ver eh, en, la siguiente, en la siguiente diapo un ejemplo eh, sobre eso ya. Entonces en cuanto a la correlación con Ángela habíamos visto que niveles altos de correlación entre nuestras variables van a duplicar la información que éstas tienen, que éstas nos están aportando en el modelo y además eh, innecesariamente eh, nos van a aumentar la complejidad de este modelo. O sea, tener más variables no significa que nuestro modelo va a ser mejor. Eso no es eh, una eh, regla que se va a cumplir siempre. ¿Está bien? Entonces, eh, no nos dejemos engañar por eso y tengamos cuidado a la hora de incluir muchísimas variables y medir la correlación. Es muy importante evaluar esa correlación. Además, vimos que la correlación... ...entre las variables va a depender de la resolución de estas y del área de estudio en la que estemos trabajando. Por lo tanto, cuando hagamos análisis de correlación entre las variables... ...para hacer un trabajo determinado en una resolución eh, X y en un área X... ...vamos a tener las variables adecuadas que no estén correlacionadas para ese eh, estudio en particular... No es que ya tenemos nuestras variables para hacer todos los estudios en todos los lugares y a todas las resoluciones que se nos ocurran. Siempre tenemos que evaluar la, resolución, la correlación perdón, eh, antes de hacer cualquier estudio. Y habíamos visto que existían diferentes métodos para evaluar esa correlación. Vimos con Ángela que había métodos eh, tradicionales en los cuales podíamos mantener la identidad de las eh, variables con las que estamos trabajando y había métodos multivariados eh, ordinales en los cuales eh, perdíamos la identidad de esas variables y que el, el uso de, de estos métodos varía de acuerdo al objetivo que tengamos eh, en nuestra investigación pero ahora eh, ¿cómo hacemos esta correlación? ¿cómo hacemos esta selección de las variables? acá les voy a presentar un ejemplo eh, de Cuba el caso de Cuba como área de estudio, a una, resolu una resolución de un kilómetro en las variables, voy a usar las variables de Walkling y quiero obtener la distribución eh, de, esta, eh, de esta polilla eh, endémica de cuba. ¿Ya? Entonces, para eso yo tengo que considerar tres elementos. Tengo que considerar la correlación que existe entre las variables ambientales Cómo contribuyen estas variables al modelo, que es esto que tengo acá, y la opinión eh, del investigador teniendo en cuenta la historia natural de las especies de interés. Esos tres elementos están interrelacionados entre ellos y es bastante difícil separarlos, tomar una decisión solo teniendo en cuenta la historia natural o tomar una decisión teniendo en cuenta solo la, la correlación o solo la contribución de las variables tienen que estar los tres bien relacionados y tenemos que ir manejándolos los tres en el momento de seleccionar las variables en el caso de eh, mi, la polilla y eh, en mi área de estudio que es Cuba acá yo calculé la correlación para las 15 variables de WebClean, ya que eliminé las 4 que tienen eh, que combinan información de temperatura y precipitación recuerden entonces aquí tengo las 15 donde en rojo están representados acá los, eh, las variables que se encuentran correlacionadas entre sí con un valor de correlación mayor a 0.8 y aquí se las tengo eh, resumidas bio 1 está correlacionada con bio 10 con bio 11 y con bio 5 Vio 3 y Vio 4, por ejemplo, son las únicas que no me no se me quedaron correlacionadas con ninguna. Acá está. Uh -huh. Entonces aquí ya tengo la información de qué variables están correlacionadas con cuáles. Ajá. Y luego hago un análisis eh, para de Jackknife para ver la contribución de esas de todas estas variables a mi modelo. Aquí lo tengo. Ya. En este caso yo hice mi análisis de Jackknife en el Maxen, pero podemos hacer otros análisis y usamos otros métodos para eh, evaluar la contribución de nuestras variables. Y ahora voy a ir analizando cómo, a, cómo es la contribución de mis variables al modelo y de acuerdo a eso voy a ir viendo si esas variables están correlacionadas y si están correlacionadas, entonces de acuerdo a la historia natural que conozco de la especie, voy a ir eliminando una y manteniendo la otra. Por ejemplo, acá... Analizo que BIO14 y BIO17 están, eh, están aportando bastante, tienen una buena contribución en mi modelo. Y eh, cuando voy a ver el, si estas variables están correlacionadas, veo que BIO14 y BIO17 están correlacionadas entre sí. Y esas son variables que hacen referencia a la precipitación, del mes más seco y del trimestre más seco entonces eh, con, desde la historia, teniendo en cuenta la historia natural la precipitación es lo importante para mi polilla y cuando veo acá mi mode, mi, la, el, la variable bio14 tiene un mayor aporte debido a que si, que la, si se quita esa variable del modelo el modelo se afecta un poco más por eso yo como investigador Voy a decidir mantener BIO14 y eliminar BIO17. Acá está la rayita, significa que la elimino, y el cuadrito azul significa que me voy a quedar con ella. Y así sigo analizando. Voy a ver las siguientes variables. En aporte, ese es BIO2 y BIO5. Y voy a analizar de esas variables si estas están correlacionadas entre ellas o con BIO14, que fue con la que decidí quedarme. Bueno, no está correlacionada, por lo tanto, en teoría, puedo quedarme con las dos. Además, según la historia natural, eh, la, el rango medio diurno de temperatura es importante eh, para mi polilla, porque es una polilla diurna, diurna perdón y eh, la temperatura máxima... Eh, del, del mes más eh, caliente también es importante entonces en teoría esas son variables que pueden servirme y ser bien informativas eh, a la hora de modelar mi especie así sigo eh, analizando las diferentes eh, variables de acuerdo al aporte y de acuerdo a su nivel de correlación y voy o manteniéndolas o eliminándolas uh -huh. voy a pasar así voy decidiendo hasta que ya tenga eh, revisada todas mis variables al final podemos ver que me, me quedé con unas seis variables que tienen un aporte eh, considerable en el modelo y además que no se encuentran correlacionadas entre sí y de cierta manera tienen eh, importancia biológica con la especie que estoy considerando ahora ya tengo estas seis variables acá tengo eh, el análisis de de Young knife para mis 15, y ahora voy a hacer ese mismo análisis de contribución, pero solo teniendo en cuenta las seis variables eh, que me dieron eh, potenciales para hacer mi modelo. Y acá lo tengo, solo con estas seis variables. Pero ahí cuando, cuando lo hago, noto que Bio13 es una variable que me está aportando muy poco a mi modelo, y que además, si quitamos Bio13, si quitamos Bio13, nuestro modelo eh, no se va a afectar mucho entonces vamos a eliminar BIO13 y tratar de, de ver qué tal va nuestro modelo solo con estas 5 y es lo que les presento acá abajo si vemos acá eh, me pasa algo similar a lo que me pasaba con BIO13 acá BIO3 me está aportando poco y además cuando lo elimino el modelo no se afecta por lo tanto, eso me da la idea de que eh, a lo mejor BIO3 no es tan importante para mi modelo. Ya, ya yo sé y modelo y, y hago de nuevo esta contribución solo eh, considerando las cuatro variables hasta aquí. Si se fijan, yo solo estoy teniendo en cuenta la contribución y bueno la, la, um, de la contribución de las variables porque ya sé que ninguna de estas variables está correlacionada entre ellas. Y además que tienen alguna importancia biológica para la especie, de acuerdo a su historia natural. Uh -huh. Entonces acá vemos, en este último resultado que tenemos, que tengo cuatro variables. Que vio cuatro, parece que no me está aportando mucho, pero si la eliminamos, vemos que nuestro modelo sí sufre. Por lo tanto, aquí me dice que puede, eh, puedo tener una combinación bastante robusta de variables pero eso no significa que ya yo me voy a quedar solo con estas cuatro variables y que voy a eliminar estos grupos de variables anteriores que fui obteniendo. No, eso significa que tengo tres posibles grupos de variables que son buenas para eh, la modelación de mi especie. Ya después en, en el proceso de evaluación de nuestros modelos que vamos a ver en conferencias eh, posteriores a esta, vamos a ver cómo es muy importante tener varios grupos de variables, como esto, que acá tenemos 3, 1, 2 y 3, Ajá. para probar diferentes configuraciones del, pro, en, del programa de modelado y en de eso, entonces seleccionar cuál es la verdadera, el verdadero grupo de variables adecuadas para modelar mi especie. Ajá. Bueno, entonces hasta aquí vimos eso ese ejemplo, en el caso de que estuviéramos considerando... Como área de interés Cuba a un kilómetro y como especie de interés a eh, una polilla endémica de Cuba. Pero, ¿qué pasaría si ahora yo considero la planta hospedera de esa polilla? Que está distribuida no solo en Cuba, sino también en toda esta gran región del neotrópico. Bueno, en este caso, también vamos a evaluar la correlación de esas variables. Recuerden, en rojo están... Los variables que están correlacionadas a valores mayores de 0,8 entre sí, y aquí tenemos la lista de esas variables. Con cuál está relacionada Bio 1, con cuál está relacionada Bio 10 y así. Ahora, si comparamos la lista de variables correlacionadas, aquí tenemos las 15, ¿ya? Para solo el área de Cuba y solo el área y, y toda el área de Cuba con el Neotrópico, perdón. Vemos que las eh, correlaciones varían, entonces eso es la prueba de que siempre, siempre tenemos que medir correlación antes de comenzar a hacer eh, nuestra selección de variables con un grupo de variables predeterminadas. ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que Bio1 está, eh, en el caso solo de Cuba, está correlacionada con Bio10, Bio11 y Bio5. Pero cuando ya consideramos, además de Cuba, toda esta parte del neotrópico, además Bio1... Está correlacionada con Bio 6, o Bio 12, por ejemplo, en el en la caso de la planta, está correlacionada con Bio 12 y Bio 16, pero Bio 12 acá nada más está correlacionada con Bio 13 y Bio 16. O sea, hay diferencia en qué variables se correlacionan con cuál, teniendo en cuenta el área que estemos considerando. Entonces mi llamado es siempre, siempre, siempre evalúen correlación antes de comenzar un estudio. Porque nada más que cambiemos un parámetro, esos niveles de correlación van a cambiar. Y ya por último, eh, tenemos que tener en cuenta la opinión del investigador. Y ahí, eh, en el caso de la selección de las variables, eh, todo está bien mezclado. Como vimos, es importante tener en cuenta la historia natural, y a la vez la correlación, y a la vez la contribución. Pero la opinión del investigador es muy importante. Cuando tenemos dos variables que tienen una contribución similar, que, y que están correlacionadas, pero que las dos son igual de importantes para la especie, teniendo en cuenta su historia natural, entonces ahí es la opinión del investigador el que dice, ok, las dos son importantes para la polilla, las dos están aportando bastante, eh, en mi modelo En la elaboración de mi modelo Pero están correlacionadas Por lo tanto no me puedo quedar con las dos Yo como investigador voy a decidir eliminar una Y solo mantenerme con esta otra Entonces es muy importante Bueno, ya solo me queda Agradecerles por su atención Y recordarles Que deben enviar Sus preguntas relacionadas con eh, Esta plática Y con las otras eh, que tienen esta semana Hasta el miércoles a las 12 de la noche por eh, el link de este formulario que tenemos acá ¿ya? entonces eh, muchas gracias otra vez y nos vemos en la sesión de preguntas